Saludos, soy Israel Manguera y en esta hora les traigo un nuevo tutorial y es de cómo capturar la pantalla de nuestro televisor, nuestro TV, cuando estamos jugando una partida y queremos subirla a YouTube y no tenemos una captura ahora como EasyCap. Bueno, ¿qué hago yo? Miren, por ejemplo, aquí este juego que yo subí a YouTube. Eh, este lo capturé con eh, el celular, ¿cierto? ¿Y cómo lo hice? Eh, bueno, antes de ello sabemos que cuando nosotros... Que cuando nosotros estamos capturando, tratamos de grabar la pantalla de nuestro televisor con el celular Salen unas... sale pixelado, salen unas líneas eh, eh, en, en el centro del, del video Salen un poco de líneas de arriba hacia abajo Muchas, y se ve horrible, ¿Cierto? ¿Cómo se, se, se corrige eh, eh, ese error? Ese error se corrige con el truco que yo siempre uso. No, ustedes saben que yo siempre lo que subo a YouTube es lo que me funciona a mí, ¿cierto? Yo primero lo pruebo y si me funciona lo subo al canal para que le sirva a alguien debido a que me imagino que así como estuve yo en la misma situación con la misma dificultad, otros también. Entonces yo lo subo para que les sirva. Y como pueden ver, miren la resolución, el enfoque a los personajes con la que se da. Entonces, para ello, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Una vez. Eh, eh, bueno, para eso tiene que buscarse un tripo después. Algo con que sostener el celular mientras usted esté jugando y le esté grabando, ¿cierto? Entonces, las recomendaciones son las siguientes. Mientras ustedes están. Eh, mientras ustedes están. Están. Grabando deben de poner algo con que les obtenga el trípode entonces qué hago yo yo, la distancia con la que deben de poner el, el, el dispositivo, el celular para que les grabe la pantalla y no les salgan esas rayas esas líneas deben de ponerlo un metro de retirado el, el celular del, del del televisor o el CV, cierto entonces para ello de la pantalla, entonces lo retiran un metro para que omita todo tipo de eh, pixelaciones de todo tipo de líneas que salen en el televisor debido a que el televisor como transmite una luz, envía una luz esa luz eh, se bloquea a la cámara y automáticamente no puede enfocar bien los objetos que se están mostrando, que se están visualizando en el televisor entonces con un metro de distancia se omite todo ello entonces una, una vez hecho ello, eh, traten de configurar la cámara del teléfono todo al máximo para que capte todos los todo detalles entonces después de que después de ello ustedes dirán no pero es que cuando estamos grabando ah otra cosa que les iba a decir no acerquen no le den a la cámara ningún tipo de zoom no acerquen la cámara déjenla tal cual como está cuando abran cierto y ustedes dirán pero es que nos va a grabar por ejemplo en este video supongamos que esté en es la pantalla este cuadro blanco que está aquí en la pantalla del, del, del, del televisor cierto y ustedes, al alejar la, la, la grabadora, al alejar al, al el celular, les va a, a grabar partes que no hacen parte de, de pero, valga la redundancia, del televisor, ¿cierto? Así hago yo. No importa, pero una vez hecho ello, yo me vengo acá a PowerPoint. Aquí en PowerPoint. Hago esto, pongo una página en blanco, elimino esto. ¿Otro lo hacemos en PowerPoint o en Filmora? Pero para los que no tienen capturadora, lo pueden hacer con. Eh, los que no tienen editores de video, lo pueden hacer con PowerPoint. Entonces, yo que me hago aquí, arrastro el video aquí a PowerPoint. Una vez hecho ello, vamos a cerrar. Una vez hecho ello. Tenemos el, tenemos el video aquí en powerpoint y queremos recortar las partes que nosotros no queremos solo queremos que quede el, el juego, la pantalla del, del, del televisor yo me vengo aquí donde dice recortar, esta opción la encontramos aquí en, en formato de video si sale acá al inicio, se vienen a formato de video y aquí le dan en recortar y yo que hago esto, miren yo hago esto quito la parte que no quiero que quede en el, en el, en el video hago esto y doy clic afuera y subo esto acá normal y ahora sí aquí en Powerpoint esta parte, esto lo pongo aquí en una esquina porque eso, así va a quedar la pantalla esta línea la bajo hasta que quede allí, o que ajuste y luego la corro aquí y entonces el video va a quedar tal cual, entonces que hago después, me vengo aquí a archivo exportar crear video crear y lo mando aquí a escritorio como una presentación video mp4 lo voy a guardar y aquí esperamos a que cargue y así eh, nos queda nuestro video a la perfección y sin capturadora ese es el método que yo uso y como pueden ver ahí en mi canal están los videos que yo he subido de juego y se ven bien debido a que retiramos la, la el, el dispositivo del celular un metro del televisor para que enfoque todo alrededor y también con ello al el televisor cierto y así nos omita las líneas que salen cuando estamos grabando nuestro juego eh, entonces omite todas esas líneas horribles que salen allí y queda como, queda como si fuésemos grabado con una capturadora aún mejor debido a que le da mejor definición bueno y eso ha sido todo por hoy espero que me Hayan entendido, no olviden de compartir el contenido en sus redes sociales y de suscribirse. Si necesitan un tutorial semejante a este, me lo pueden pedir. Lo otro que les quiero decir es que deben de esperar que esta línea cargue para que el video quede listo. Y si quieren que esto sea más rápido, háganlo, en una, háganlo con Filmora o con Premiere Pro. Como pueden ver, yo aquí tengo Filmora con el que estoy grabando y tengo Premiere Pro. Pero lo hago con PowerPoint también cuando el video es bastante sencillo, ya que PowerPoint me da mucha facilidad de hacer las cosas rápido. Aunque Powerpoint no es para ello, pero son herramientas que nadie se imagina que tienen esas opciones. Eh, eso ha sido todo por hoy y no olviden, si algo se me pasa, después pues en una actualización de este contenido se los estaré diciendo. Chao.